Tower Heroes, un juego de horror creado por Pixel Beat Studios, un juego entretenido de los piensa, pero, donde hay cosas bonitas, hay cosas feas, o hay, oh, <tose> las peores torres, las buenas torres, hoy vamos a hablar de lo segundo, las peores torres de Tower Heroes, Sí, serán cinco. se me quiere decir, ¿Cómo se me mamada, a este puesto tenemos a la científica, Sí. una torre que es la más barata del juego por excelencia. Esta torre es, es buena a los primeros tres niveles, pero la subes a nivel 4 y... Básicamente la torre fue asesinada en el nivel 4, porque sacó un cañón mamadísimo que ese cañón hace mucho, no hace mucho daño ya que recordemos que era hacía como 35 de daño en el nivel, nivel 3 y para que se te reinicie todos tengas ganas de lanzar el, el, el computador o el celular por la ventana <risa> ya este pues número 5 la científica en este puesto tenemos a boca una torre que también es baratita esta torre eh, también es buena pero la hace extremadamente rota. Sobre todo ya que en los primeros dos niveles su rango es una mierda. Ya después el... De hecho, lo único malo de esta torre sería su rango y porque antes podías poner más. Sí, eso también pasó con otra torre. Ninguna de Pero no estamos hablando de las torres buenas. Así que... Bueno, como ya dije, esta torre es mala en los primeros dos niveles, pero... De cuando los jueves a nivel 3 ya. Torre buena. Números. Número 4, Boca. Aquí empezamos con las torres que de verdad son una mierda. Y empezamos con ton, ton, ton vivo. La torre colaboración. <coughs> y ustedes me estaban diciendo: Ariel, tú dijiste que no ibas a incluir torres que se ganan por derrotar jefes. Ruego bien al video y ponlo cuando dije que no se iban a incluir torres que eran de jefes que no fueron una colaboración. Que. Básicamente no se a dije que no se iban a incluir las torres que eran para destruir un jefe y que te las daba. No, no, no, no. Además, que esta tiene va varios contras. Empezamos con los pros. Uno, que cuando ya derrotas a nivel fácil el mapa, te dan una skin. Muy diferente al juego, la verdad. Pero bueno. Dos, es la única torre que cuando derrotas un jefe, no tienes que pagar. Ah, por cierto, esto afecta en el juego. Bueno, y nada más. Ahora vamos con lo peor. El error. Esta torre ni siquiera llega a los 50, y para colmo, esta torre es totalmente a lo random, ¿Qué? O sea, me refiero a que esta torre no es como las otras que se quedan paradas en una posición así como... Atacan... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esta torre, después del nivel 1, se va moviendo en círculos, y es peor en el nivel 5, porque la mierda va extremadamente lento y no le puede dar a los jefes. Claro, no, prefiero mil veces ocupar al mago que a este pendejo. Bueno, número 3, vivo. Esta torre es totalmente injusta. Y no es que sea mala, es muy buena. Eso es lo que diría cualquier persona normal. El puesto número 2, está Bite. La demasiado, huevón. Esta torre estuve como una semana, y no es joda. Una puta semana ganando el de serte. ¿Para qué? Para comprarme al Tart Kit pero decidí comprar más. Ah, Ariel, grave error. Esta torre es una de las peores que me encontré en el juego. Y para colmo ni siquiera llega al 20 de daño en su nivel. De hecho, esta torre lo único que hace a nivel 5 es paralizar a los enemigos, hacerlos más lentos. Y eso se puede aprovechar muy bien. El problema es que no hace daño, no hace ninguna mierda de daño. Y, y para el momento que estoy grabando este video, hay una misión para comple de completar Fully Frenzy en Medium con oh, sí, la científica y Bite. <susurra> Tralo, no sufría, no sé, no sé. Bueno, puesto número 2: Bite. ¿Haría las misiones sonoríficas? No, ahorita. Aquí tenemos a la peor. Y no, no es joda. A la peor fucking torre y esto lo peor es que esta torre desde que salió era una mierda estamos hablando de cogdog frank esta por excelencia es la peor torre que salió digo cuando salió la actualización de cogdog frank eh, bufiaron a demasiadas torres entre ellas bufiaron a vivo boca y Limonovecat. de cat tres torres muy buenas antes de esa actualización. Pues. Y no, el gato de la limonada es bueno. Y, ah, ya, no estoy saliendo el tema. Esta torre es la peor y para colmo vale eh, vale 250. ¿Sí? 50 más que Dapster child Ah, hablando de Dapster Char también fue bufiado. Esta torre es una de las peores del juego. Y eso que no estamos contando a los invocadores. Porque si no los que... Ah, por cierto. Los invocadores son una torre que invoca más uh, aliados. Está bien. Y no estamos contando a los invocadores. Porque si estuviéramos contando a los invocadores. Obviamente los invocadores no hubiera... Si estuviéramos contando a los invocadores. Obviamente estarían en el top 5 o bueno, en el 3. Pero esta torre es asquerosa. Ni siquiera llega a... Giga solo al 50 y ni eso, esta torre pa colmo en la actualización, en la actualización cuando salió eh, MyTech, si no me equivoco, eh, teníamos torre nueva y mapa nuevo, pero pixelbit Studio creo que no aprendió la lección al darnos como tres mapas que nos daban torres, sino skins. Porque ese mapa tenía tres esquinas. La del gato, la de zona científica y el medium si te los pasabas. Te una una para este pendejete. Entonces, es terriblemente odiada esta torre. Y no, no me lo entiendan. Esta torre se veía buena y me la terminé comprando. Lo usé en un nivel. <risa> ya. Creo que ya tuve que decir demasiado este... Bueno, si tienes alguna sugerencia o un top, déjenmelo en los comentarios, yo estaré leyéndolos todos. Por último, suscríbete a mi canal, que ya estamos a punto de llegar a los 100, solo están 30 personas. Y bueno, Ariel Sánchez se despide. Y también, si tienes una opinión distinta, déjalo en los comentarios. Ariel Sánchez se despide y nos vemos hasta la próxima. Música, por favor. Ah, no, verdad.